No? Bueno, esta técnica se llama de Adorche, el del Décimo Planet de Di Bravo. Normalmente esta técnica encaja cuando, cuando el adversario no tiene ganas ni de pasar ni nada. Él es más fuerte y está dejando pasar el tiempo. Entonces se queda en la guardia, se queda ahí quieto, no me deja hacer nada, ¿vale? Hay gente que intenta subir la pierna ya directamente de dentro. Aunque sean flexibles, tú necesitas estar muy alto y muy bajo para poder pasar la pierna, ¿no? Porque aquí, sin postura, postura. Me va a romper la postura siempre. Siempre me va a Entonces lo que hago es subir. Para subir, tengo cabeza y, y empiezo a salir de un lado, a, otro, a un lado, a otro, hasta que coloco las piernas, ¿vale? Ahora sí estoy yo alto y él está abajo. Ahora sí, consigo subir el pie, de postura. Ya no es lo mismo, ¿eh? A mí le cuesta mucho más. Lo que voy a hacer es cambiar esta mano y voy a cribar debajo del sobato. ¿vale? Aquí cierro bien. Voy a atacar este brazo. Intentar el triángulo. Si él me deja pasar el brazo, es un triángulo y listo, no hay que hacer nada más. Cambiamos, a lo mejor si aquí no pega, cambiar el brazo. Pero lo más normal es que cuando yo suba, coloque y cierre, que él no me dé el brazo, el triángulo, entonces lo vas a estirar. En vale, el momento me que lo estira, yo lo que voy a buscar es cerrar el triángulo, pero con las dos manos dentro. Salgo un poco de cadera, salgo, y cierro sobre su, codo, su, su hombro. ¿Eh? Y aquí directamente voy el brazo porque queda súper ajustado. Y no hay que hacer mucho, intento sacarlo. No, no, no, no, no. Está cerrado, fíjate, está cerrado sobre el hombro, no dentro, dentro no, por fuera del hombro. Ahí cerraría. Siempre que él defienda el triángulo. Vale, él está alto, cierro, ataleo, veo, ataleo, ataleo, subo. Ahora entrego la mano, el pie, cierro aquí, cambio la mano, cojo debajo del sobaco. Y busco triángulo. Él no me deja, me tira el brazo. Tira el brazo, lo que hago salgo un poco de cadera y cierro. ahí. cierra aquí. A ver que あと